Fue detenido Virgilio Rondón, acusado de la muerte de Bienvenido Tavares y su sobrina Elizabeth Taveras, en medio de un accidente de tránsito ocurrido en el tramo carretero San Francisco de Macorizas, Guaranas, el pasado 17 de marzo del presente año. Al cuestionar a familiares de las víctimas, manifestaron lo siguiente.